que efectivamente somos los que ocupamos las plazas, somos los de la marea verde, los de la marea blanca, somos los de las organizaciones sindicales honestas, somos la gente que ha peleado durante ocho años contra las consecuencias de la crisis. Pero es que también somos a quien despidieron de su trabajo, a quien echaron de su casa, a quien criptaron el profesor de apoyo, a quien quitaron el médico le cerraron el centro de salud por la tarde como va a pasar en Andalucía este verano. Somos todo eso, somos pueblos y ya no van a poder dejar 6 de junio, desde Andalucía, un cambio potente que asegure un proceso de recuperación de nuestra vida y de nuestra soberanía desde el sur. Un abrazo y muchas gracias.